Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a compartir con ustedes un seminario internacional sobre el pensamiento latinoamericano y la obra de José Enrique Rodó. Pero además les vamos a contar a aquellos interesados en inscribirse en la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo lectivo 2015, cómo pueden realizar el curso de ingreso online y a distancia. También estuvimos en el concurso de bandas El Grito en la ciudad de Concordia. Todo esto y mucho más en el programa del día de hoy, pero vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú para mostrarles allí una investigación que docentes y alumnos están desarrollando para conseguir conservantes naturales para los alimentos. Lo que hacemos es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 Dora Barrancos es investigadora del CONICET y dictó esta actividad que es parte de un ciclo de capacitación del Consejo de Prevención de la Violencia de la provincia de Entre Ríos. La universidad es una generadora de formación, por un lado, y de investigación. Y por lo tanto, las políticas de género deberían estar muy presentes en la formación, sobre todo porque hay una gran formación de tipo profesional. Y no solo en los cursos que llaman políticas públicas, debería haber una cierta transversalidad en algún tipo de materias que va aproximando ¿no? el problema, la cuestión en la formación, en grado con las políticas públicas para que haya más profesionalización de estas políticas más advertencia mejor, yo diría mejor diseño de política y por el otro lado la investigación tiene que estar volcada para que los organismos que hacen, gestionan piensan diseñan y aplican políticas públicas estuvieran mucho más acompañados por eh, lo que es el pensamiento más crítico, las mejores oportunidades que ofrece eh, una perspectiva u otra. Esto es cálculos más científicos sobre la aplicación. Eh, obviamente, eh, cuáles son los sujetos focalizados o no, si la medida va a entrañar tal o cual dimensión, en fin, eso tiene mucho que ver con la investigación científica. Y continuamos desde la Facultad de Trabajo Social, donde se realizó el Seminario Internacional Pensamiento Latinoamericano, Rodó y el Arielismo. Este seminario estuvo a cargo del uruguayo Gustavo San Román, que es catedrático de la Universidad de St. Andrews en Escocia. El disertante se especializa en temas de literatura, cultura e identidad uruguaya. estamos haciendo ese estudio, la idea del arielismo, del latinoamericanismo a principios del siglo XX, inspirados por las ideas de Rodó que tenía la idea en Ariel, de, de una comunidad americana de pueblos bolivariana, digamos. Rodó era una de las primeras voces eh, intelectuales que propuso que América, la América en un momento de, de modernización, en un momento eh, de cierta duda sobre el futuro de, de nuestros países, debía unirse. Y escribió un libro en 1900 que se llama Ariel, que es, eh, en muchos sentidos, una reacción a eh, la importancia y el poderío que estaba teniendo Estados Unidos sobre nuestro continente, porque sigue a la guerra entre España y, y Estados Unidos, en que Estados Unidos le sacó a españa las últimas colonias que tenían ¿no? cuba eh, puerto rico y filipinas y eso fue un llamado de alerta a los intelectuales eh, latinoamericanos sobre el poderío de este de este vecino del norte y rodó habló de la nordomanía de la idea de que estos países estaban buscando eh, un modelo que a él le preocupaba porque era una pérdida de la dignidad, de la tradición eh, latinoamericana. Y él buscó las raíces de este latinismo justamente en, en Europa, en eh, la Europa clásica, Roma y Grecia. Los estudiantes tienen su lugar en la red a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Para quienes están interesados en ingresar a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná, se abre la posibilidad de realizar el curso de ingreso online. Los interesados para el ciclo lectivo 2015 están todavía a tiempo de inscribirse en esta modalidad.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 El profesor Juan Antonio Vilar tiene 50 años de docencia en Historia Argentina y a través de la editorial de nuestra universidad, Eduner, publicó un tomo donde desarrolla su interpretación de las primeras dos décadas de la Revolución de Mayo. Estuvimos en la presentación del libro en la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná y hablamos con el profesor Vilar y con la directora de Eduner, María Elena Lotringer.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 la PU Eventos y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así estudiantes secundarios de Concordia y de San Salvador pudieron tocar en un escenario con sonido e iluminación profesional ante familiares y amigos. La banda Quimera obtuvo el primer premio que incluyó un viaje a Tecnópolis para toda su división, 3.000 pesos en efectivo y 2.000 pesos para la compra de instrumentos musicales y además la grabación de un CD profesional. Noche de viernes en Concordia, Teatro Auditorium, repleto, no entra un alma, los chicos afuera. Hoy es la última noche de la edición 2014 del Grito acá en Concordia. La invitación es que nos acompañe, que comparta con nosotros y que sea parte de esta fiesta donde más de 30 bandas han participado de esta edición aquí, 2014, El Grito en Concordia. Vamos a escuchar. Esto parte hace tres años cuando con la universidad decidimos hacer algo que en ese momento no se sabía qué. Eh, y bueno, después junto a lo que es el área joven de y también eh, nos acoplamos los tres y dijimos que bueno eh, era un producto importante remover el semillero musical que hay en toda la provincia y bueno seguramente año a año esto va a ir creciendo y también vamos a ver los frutos dentro de poco eh, teniendo eh, tantos escenarios en, en lo que es la provincia y también viendo cosas propias que es a donde apunta la productora. ¿no? Última noche del grito contanos un poco lo que ha sido estos días lo que es hoy que bueno ¿Le ha quedado chico el teatro? Sí, la verdad que sí, eh, lamentablemente, como preveíamos, el teatro está eh, terrible, está totalmente explotando y bueno, por eso las pantallas afuera eso. Bueno, la verdad que muy contentos, muy orgullosos eh, por el grito, por la cantidad de bandas que, que también subieron arriba del escenario. El nivel de los chicos crece año a año porque uno va entrando a la escuela, esto hay que tener en cuenta que es de las escuelas secundarias, ya los chicos están entrando a las escuelas y ya están armándose para lo que es el grito, que generalmente es en invierno, entre los meses de julio y agosto, así que bueno, eh, cada vez crece, no año a año va creciendo. La verdad que está muy buena porque eh, le dan una oportunidad a millones de chicos, bueno millones no, unos cuantos chicos, que tienen bandas por ejemplo y que quizás nunca se imaginaron poder tocar en algún lugar ni nada. Eh, me parece perfecto porque hay chicos que tienen que mostrar sus talentos y bueno, hay muchas personas que inventan, hacen canciones y bueno, algunas se la cuentan entre ellos y es mejor que se la vengan a cantar acá y que no solamente sea la de ganar, sino para divertirse y bueno, mostrar su talento cinco o seis puntos mínimos que evaluamos, pero en general básicamente es eh, composición, letra y música por separado, eh, la onda arriba del escenario, o sea la puesta en escena de, de los chicos, cómo se desarrollan, incluso con los intermedios, qué es lo que hacen entre tema y tema, qué es lo que dicen, lo que no dicen, cómo se manejan arriba del escenario. Eh, y, y bueno, y más que nada ver la comunicación con el público, sí, vive la comunicación con el público, cómo llevan adelante el show, de qué manera, si... Eh, digamos, sueltos o no, de, de qué manera lo llevan adelante. Eh, más allá de, bueno, por supuesto, básicamente, afinación de instrumentos, de voces y de y la manera de tocarlo, de ejecutar el instrumento, que es lo más básico. Lo, lo único que, que por ahí, obviamente, es para mejorar y para trabajar seguramente en las escuelas y en otros ámbitos también de, de desarrollo cultural, es más que nada los textos, ¿no? las letras de las canciones, eso por ahí es... Es un laburo que, bueno, en distintos ámbitos está bueno, por lo menos, llamar la atención de, de empezar a, a laburar musicalmente. Creo que es muy bueno lo que se ha visto, ¿no? El balance general es que es muy bueno, obviamente. 2014, el aplauso grande para La Última Nota. Eh, nos enteramos porque nos llamaron al colegio y, y querían una banda, si, si había una banda y, y bueno, la, la chica la que canta nos dijo si podíamos tocar y, y le dijimos que sí, eh, vamos a hacerlo. Y, Tuvimos seis siete ensayos y, y nos vinimos. Es una experiencia muy buena, eh, va a ser inolvidable, sin dudas. El que tenga la oportunidad de hacerlo... Mira, que venga y que haga el, el concurso que va a ir todo más que bien y poniendo garra y, y todo el esfuerzo para que salga bien. Vamos, estábamos enterados, pero en realidad no íbamos a meternos porque tuvimos algunos problemas. Este, pero bueno, al final los chicos de la PUA nos dijeron, che, les guardamos un lugar, así que métanse. Y bueno, nosotros este, nos dieron ganas de meternos, de armar algo nuevo, así que nos pusimos las pilas, ensayamos y volvimos acá a ver lo mejor. Es una experiencia única que se vive acá, los nervios atrás del escenario, y eso no, no se puede explicar todo lo que se pasa ahí atrás. Pero... Totalmente. El nivel de los otros músicos también es para destacar eh, muy buena, muy buen nivel de músicos también. Buena ejecución, este, prolijo, te da nervio a veces ver las otras bandas no, o sea, porque es una competencia, pero si no, en lo personal uno mira a las otras bandas y, y ve, mira qué bien que toca, mira que... Y bueno, este, eso es bueno, que se mueva la gente y que haga cosas nuevas. Yo había compuesto los temas este, hace un año más o menos, Lo fui arreglando con ellos, ellos fueron poniendo sus ideas también. Y bueno, juntos fuimos sacando las cosas de a poco, son cosas complicadas, pero este, si uno le pone gana, siempre sale. El ganador del Grito 2014, ¡Quimera! Mucha alegría y por la oportunidad que nos dieron, ya, ya había alegría, digamos, y ahora que ganamos y tenemos un CD, tenemos para grabar un CD, eso es, Eso es... Y llegamos ahora al final de propuestas del día de hoy. Les recordamos que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.